...Condado de Treviño, un anacronismo de 260 kilómetros cuadrados... ...en el corazón de Álava... ...Izqui, un parque natural y el mayor bosque de roble marojo de Europa... Entre ambos se encuentra un paraje repleto... ...de múltiples peñas y rocas de formas muy diversas... ...moldeadas durante millones de años por el viento y el agua. También por la mano del hombre... ...que hizo de esta zona un eremitorio... ...de más de 16 cuevas artificiales. Y allí, rodeado de rocas, bosques y montañas... ...se sitúa el pueblo de Marquinez. Con sus escasos 60 habitantes... Marquines se encuentra en el corazón de la cuadrilla de Montaña Alavesa... ...protegido entre las faldas de la Rea y la Peña Ascana... ...el río del Molino atraviesa el pueblo regando sus campos... ...dedicados exclusivamente a la agricultura y al ganado... también son parte de Marquinez, quieren meterse incluso en sus casas. En ocasiones la presencia de esas rocas puede resultar amenazadora. Gracias a su imponente presencia, las peñas, riscos y cuevas que salpican el paisaje dotan a esta zona de un misterioso encanto. Año hubo quien buscó cobijo en la propia roca, como en las cuevas de San Salvador, antiguo refugio de eremitas. También el ganado se sirve de estas formaciones rocosas, tanto como lugar de reposo como para su resguardo. ...en la iglesia de Santa Eulalia... ...construida al amparo de la Peña Ascana... ...hace tiempo que no doblan las campanas por nadie. Un desprendimiento hundió su tejado... ...dejándola en riesgo de ruina... ...y actualmente... ...se encuentra en proceso de restauración... entre la iglesia y la enorme Peña... ...se esconde un tesoro de una época anterior... ...a la llegada del cristianismo a esta zona. Dos cavidades revelan la presencia del hombre... ...en estas grutas desde tiempos inmemoriales. La primera, una necrópolis con varios nichos tallados en la roca... ...segunda alberga un bajo relieve de la diosa Celta Epona... ...protectora de los caballos, la naturaleza y la fertilidad. ...dejando atrás Marquínez nos adentramos en el bosque oculto... ...tras los muros de la Peña Escana... ...valle en el que la erosión ha creado un rincón acogedor... ...y ha moldeado las rocas, dibujando formas imposibles... Más al sur, camino de Belavia, encontramos otras peñas... ...que como atalayas, vigilan el paisaje. ...estamos haciendo una visita a la Peña de San Andrés... ...que guarda Marquínez desde lo alto... Al igual que tras la iglesia, también tras la ermita de San Juan encontramos nichos, son como heridas infligidas a la tierra en tiempos remotos que la naturaleza trata de cicatrizar. Esta ermita de San Juan, joya del románico a la vez, supone un motivo de orgullo para las gentes de Marquínez por su belleza y buena conservación. a escasos metros, la Peña del Castillo fue en su día una auténtica fortaleza medieval. Así lo demuestran la escalera interior de caracol. El aljibe Los restos de muros que todavía hoy parecen proteger Marquínez. Avanzamos por la loma de la Rea entre gigantes de piedra que parecen nacer de la tierra. ...también aquí quedan huellas de la vida eremítica... ...como las diversas cuevas que encontramos en nuestro camino... ...ascendemos para llegar a la ermita de la Virgen de Beolarra... ...protectora de Marquínez de la que sus gentes son especialmente devotos... ...sobre todo desde que en 2009 estuvo a punto de ser arrasada por el fuego... Regresamos a la plaza de Marquinez, ya solo queda despedirnos y qué mejor manera de hacerlo que con un paseo en caballo al amparo de la diosa Epona.